de vacunación. Entonces, reiterarles a todos ustedes, si les toca su segunda dosis en el día de hoy o le tocó en el día de ayer, puede ir a inocularse y para que nos sigamos cuidando todo. Y, eh, Víctor, yo creo que el, que el paro huelgario, eh, ese, ese levantamiento que se hizo, eh, fue razonable porque es que en medio de esta crisis, de esta pandemia, y retrasar un proceso de vacunación que tanto le ha costado no solo al gobierno dominicano, sino a nosotros, la población, concientizar a la gente de que se vacune, conseguir las vacunas, traer las vacunas, como para que por un paro huelgario se suspenda un proceso de vacunación. Por Dios, en medio de una pandemia vamos a ser coherentes <coughs> y un comercio cerrado casi en su totalidad, que no era apoyando la huelga, Víctor, que los empresarios cerraron. Aquí ningún empresario cerró de que para apoyar huelga. Es que aquí no va esa nube. Es que yo no hubo Eso fue para por, por, por temor <risa> a que le rompieran un vidrio o, o le mataran un empleado, fue por eso. En, en otro sentido, señores, en el día de ayer eh, se hizo viral la información de que a partir de hoy el pan, un alimento tan importante y parte verdad de, de cada uno de los hogares dominicanos, iba a costar 10, 10 pesos la unidad. Pues, inmediatamente, la gente de Codopime, eh, ¿verdad?, eh, salieron al frente al señalar que eso es un grupito de personas que quieren Botando pescar sonido. en río revuelto. Incluso, de hecho, está previsto que para la mañana de hoy, pues, se haga una rueda de prensa para desmentir esta, que este aumento es tan significativo. Ciertamente, el aumento está previsto que se haga al PAN, pero no con un 100%, como se tenía previsto y como se regó como pólvora en el día de ayer, de que un pan en la República Dominicana iba a costar o va a costar 10 pesos. Así que ahí está la información. Vamos a esperar lo que van a decir los industriales de la harina, que en el día de hoy pues, están convocando a una rueda de prensa para eh, desmentir esta información que en el día de ayer pues, circuló en todos los medios de comunicación. Victor, Así que, pero también tú sabes que aquí... Eh, dicen que van a subir el PAN y no bien lo han informado cuando tú vas al colmado y ya lo tienen. al Precisamente, al, al precisamente eso es una estrategia y por eso es que plantean... Y van a hacer los, esa rueda de prensa está, y, todo, y van a decir sí, que no sube pero eso es lo y que, ya está subido, ya, precisa, ya el está. Precisamente por eso es que que ese grupo que señalan los involucrados en el sector de la harina de, de, de, de lo que tienen que ver con, con el PAN, eh, crean esas expectativas porque, bueno, vas a subir a 10. No, no es a 10, pero ahorita te lo suben a 7, a 8 pesos y realmente sí. va a crear un impacto eh, eh, eh, muy, pero muy negativo en lo que es la, los ingresos, los chelitos que entran. A, a cada hogar dominicano que va a disminuir de manera significativa ¿verdad? el poder claro, de Victor, adquisición. Eso, pero eso es lo que pero hace. vamos a ver vamos a ver qué va a hacer, qué, cuáles van a ser las declaraciones que van a dar los, los empresarios de la industria de la harina cuando en el día de hoy pues eh, se lleve a cabo esta rueda de prensa para de, decir con claridad realmente cuál es la situación que está pasando con eh, los industriales de la harina y el PAN en la República Dominicana. Victor, Esas son estrategias balaguerista incluso, que decía que la cosa iba a subir tanto, y te decía, no es tanto, pero, ah, sí, yo lo pago. Si es, ahora dicen, el PAN va a subir 10 pesos, en todo el mundo no. no te... Nadie va vale a dar 10 sí. pesos por un PAN, vamos ¿Y, y te dicen, son 8. Vamos a ah, no esperar, vamos a esperar entonces que si nosotros estemos equivocados en ese sentido, y que tal vez el aumento, aunque no lo lían, está planteado, va, pero, va, ese aumento pero va. no es en un 100% como se ha estado eh, diciendo, como se dijo en el día de ayer en los medios de comunicación. Así que vamos a esperar nosotros que ciertamente eh, tengamos razón en ese eh, sentido y que podamos que las cosas puedan seguir eh, fluyendo. Yo creo que es un compromiso, ¿verdad?, de las, autoridad, de las autoridades, pues, eh, que esto no sea eh, un hecho, porque ciertamente la situación no está eh, fácil, pero también hay que reconocer que no solamente es en la República Dominicana, sino es el mundo entero producto de esta situación que ha estado viviendo el mundo en medio de esta pandemia, donde los países, sobre todo pobres como el nuestro, se ha visto en la obligación de incurrir en préstamo verdad, para poder sustentar y sobrellevar esta situación que no ha sido nada fácil eh, eh, para el mundo y de manera especial para los países como el nuestro, la República Dominicana. En Manuel nosotros lamentablemente hemos llegado al final de este contacto ya se acabó diario, el contacto, ¿verdad? ¿verdad? Diario. Como siempre, agradecerle a la parte ejecutiva de este grupo Telenor que, como siempre, brindándonos todo su apoyo para que nosotros mantengamos informado y orientado toda la región del Nordeste, el país, el mundo. Recuerde que este, este espacio pues, usted puede eh, disfrutarlo en nuestro canal de YouTube como Víctor Puntiel, así como en Instagram y Facebook como Víctor Puntiel. Además de que pueda disfrutar de la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14.